Buenas, somos Sofie y Nico de Chill and kate eh, Después de muchos videos ya era hora de que hagamos un video presentándonos y es un acontecimiento especial porque estamos adentro de nuestra futura casa ¿Quieres contar un poco? Eh, sí, hace un tiempo vendimos la sardineta ¿Verdimos? Verdimos, sí, vendimos la sardineta con la idea de comprar algo más grande Nuestro sueño nuestro... ¡Para, para! ¡La sardineta! Sí, bueno, era un Fiat Uno Fire eh, nosotros le decíamos la, la sardineta, era como un super nombre de lata de sardinas y la decidimos vender porque tenemos un proyecto, un sueño que es viajar y, y vivir en, en el vehículo en el que viajemos por el mundo, conocer, no sé, recorrer eh, y mágicamente nos llegó un mensaje justo a nosotros contamos la noticia que habíamos vendido a la sardineta y nos llegó un mensaje de unos chicos que, que tienen un proyecto que llama Ewan Norte va a aparecer por acá ellos tienen una Sprinter y tenían bueno una traffic para ofrecernos quieres seguir un poco aparecieron los chicos que nada la verdad súper buena onda tienen un proyecto muy lindo así que uh -huh. deberían seguirlos porque muy muy genios este y aparecieron de la nada y nos ofrecieron esta traffic y ahora la tenemos acá para un sí. proyecto que va a llevar tiempo, pero va a dar sus frutos. Sí, para hablar un poco de la camioneta: la camioneta es modelo 99, tiene un motor diesel. Eh, estuvo mucho tiempo parada, nos la fuimos a ver, la camioneta no arrancaba, esta bomba inyectora estaba pegada, era normal por el tiempo en el que había estado en desuso, la llevamos al bombista, la arreglamos, eh, salió andando, tuvimos suerte, la camioneta salió andando, no. fuimos a cargar combustible y desafortunadamente cuando cargamos combustible nos cargaron nafta en vez de gasoil. Lo malo es que tardamos bastante en darnos cuenta de eso, lo bueno es que no se rompió nada o queremos creer que no se rompió nada, ya mañana la vamos a llevar al mecánico para bajar el tanque de combustible, limpiarlo y después ver, bueno, limpiar la bomba y inyectora y ver si arranca. Nota mental, siempre bajarse cuando carguen nafta en la estación de servicio. Ey, sí, en IPF me dijeron que la responsabilidad es compartida porque yo no me bajé, eh, nadie me pidió que me baje y no sabía que tenía que hacerlo y no había un cartel que lo diga. Así que tengan mucho cuidado con eso, porque nada, es mala leche, le puede pasar a cualquiera, lamentablemente nos pasó a nosotros. Tal vez tenga algún sentido, por algo tenía que ser de esta manera. Eh, de todas formas trajimos la camioneta a casa, la tenemos afuera estacionada, ahora estamos acá adentro. <risa> y, hizo varios trayectos. ¿eh? Sí, en grúa, <risa> van a pasar las imágenes de la grúa, fue muy gracioso. Pero es parte del proceso, así que eh, de a poquito le vamos a ir dando amor y preparándola. Le queremos dejar más de 110 puntos porque, bueno, va a ser nuestra casa y de donde vamos a, a viajar también. Con Rufina los tres. Eh, con y Rufina, sí. Rufina está hecha sí. en algún, en algún <risas> lugar. No puede creerse se subió, no entendía nada. Era como demasiado grande comparado con el unito. Eh, así que, no, nada más. Sí, bueno, la idea es ponerle primero todas las cosas fundamentales y después, bueno, ver el diseño más adelante. Claro, sí, bien eh, la idea es principalmente arreglar la parte mecánica, que quede casi cero kilómetros de mecánica y arreglar chapa, pero bueno, todo lleva tiempo, todo lleva plata, el dolor se fue a la mierda, así que también eso por ahí nos demore un poco más, pero las ganas de hacerlo están. Y una vez que la camioneta ya esté bien, vamos a ver si levantamos el techo. Ahí ya hay muebles, los chicos tenían muebles, tienen electricidad, hay un caloventor. La camioneta se puede vivir hoy si uno quisiera acá, pero bueno, tenemos ganas de armarla también a, a nuestra manera. Creo que tiene que ver con eso y, y a nuestra experiencia porque va a ser nuestra forma de vivir. Capaz <risa> ¿Sí, si querés. Y acá estamos desde otro ángulo de la camioneta. Como verán, el techo nos llevamos a estar parados. Por eso la idea potencialmente es ponerle un doble techo que nos agregue unos 40 centímetros 30. Sí, ahora tiene casi unos cincuenta, yo parezco el fordevado en no otra Dame. Que pueden decir no es nada, 40 Ey, centímetros, por pero es un bueno, montón. Además queda todo el espacio guardado de los dos lados, hacia adelante, como vamos a viajar con equipos y las cosas de la cámara y eso. Me mata porque la gente pasa afuera y nos ve y dice, sí. ¿qué? estarán haciendo videollamadas. Claro. Sí, no, que... no, es sí, muy gracioso. Claro. Eh, pero bueno, la idea es esa, que tenga espacio de guardado. La gente igual es muy graciosa, chicos. Pasa y, y mira como la situación onda, están viviendo en la calle o viven en la casa. qué onda esta gente? ¿Vinieron eh. desde algún lado o claro. son de acá? No, eh. estamos acá, paramos fuera de casa. Sí. Todavía no arrancamos. Eh, sí, mal, No, no ey, sí arrancamos. <risa> Hicimos como dos kilómetros y después ya no arrancó más. Ey. Pero... Tenemos lo más importante que es la camioneta. Sí. Ahora hay que arreglarla, vale. pero lo más importante ya está. La idea es mostrarle un poco cómo está la casa ahora, como la, la compramos nosotros, eh, para que después puedan ver cómo va a quedar cuando la terminemos todos los cambios que la vamos a hacer. Por ahí la cama no se quede como está, o cambiamos los muebles y habilitemos la puerta del costado, que está trabada. este pero nada, es una cuestión de ver porque todo ocupa espacio y cada centímetro sí, cuenta, por más que diga son dos centímetros, sí, todo cuenta. Por ejemplo, si quisiéramos poner madera en los costados o en el piso, donde fuese, nos saca como unos cuatro centímetros. Entonces hay que pensarlo bien, ver cómo queda el doble techo y después sí. planificar el orden. Sí, la idea es esa, es como... Ir viendo también con el uso que le damos y cómo nos vamos acomodando a, a vivir acá adentro, cuáles son los muebles que por ahí nos van a rendir más o que nos van a resultar más cómodos. Eh, creemos que la experiencia nos va a decir qué es lo que más nos sirve para vivir acá adentro. Y otra realidad también es que, bueno, una vez que tengamos la camioneta funcionando, vamos a salir a recorrer cada sí. rincón de la provincia como lo venimos haciendo desde que teníamos el Fiat sí, Sardineta. Ahí, no extrañamos eso, es... es que le habíamos hecho camper, era sí, un Fiat y sí. lo habíamos en, hecho En camper. la página están las historias de, de las dos áreas que hicimos Así con Así que nada, uno. les vamos a seguir mostrando todo eso. Bueno, y este fue nuestro primer video del camioneta. proyecto. Sí, es el primer video con la traffic. Se van eh, a venir muchos de cada etapa que pasemos, de cada cambio que hagamos o lo que fuese, se va a venir un video porque la idea es compartirlo y por ahí hasta a motivar a los que piensan hacer lo mismo que nosotros y no saben por dónde arrancar Que lo puedan hacer, sí, y además también para tener nosotros eh, como si fuera una biblioteca, no sé, un, algo guardado de, de todo lo que fuimos haciendo de cómo nació este sueño y de cómo ya empezó desde que... bueno, primero desde que tomamos la decisión y ahora desde que tenemos la camioneta que es mucho más material Así que si quieren seguir viendo más videos como este y más otras salidas de la provincia, eh, suscríbanse al canal. No tenemos muy bien en claro cómo funcionan todas esas cosas todavía, pero sabemos que son importantes y que nos pueden ayudar a, a seguir invirtiendo en este sueño que, que tanto nos gusta. Así, Así que, que suscribirse y si pueden darle me gusta, manito, sí, rega. Me gusta, <risa> compartan, todas esas cosas, háganlas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Nos vemos bien, eh. <risa> Rufina ya se siente como en casa, ¿eh? Hola Rufa. ¿Vos vas a manejar, Rufina? ¿En el trayecto de todo el viaje? Se sí, sacó eh? el lugar, <risa> eh. che!